Estamos aquí en las 8 y 35 minutos de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Popular, Henry Ratia, y como hemos anunciado hoy, nuestro invitado es José Vazcárraga. Él es eh, portavoz de SARE, y además hay que recordar que el pasado sábado miles de personas participaban en una marcha impulsada, precisamente desde la organización. Una marcha, además, reforzada por la presencia de partidos políticos, sindicatos, y buena parte de la ciudadanía que quería... Eh, ...precisamente lanzar ese mensaje... ...en este caso pues podríamos decir... ...que al gobierno central... ...de un acercamiento de los presos... ...habida cuenta de cuáles son las circunstancias... ...en las que estamos en este momento... ...Joseba Azcárraga, ¿qué tal? Egunon. Eh, Hola, ¿qué hay Egunón? Bueno, Joseba, ¿qué, eh, primero, ¿qué balance se hace... ...desde Sare de, de la marcha del otro día? Bueno, eh, la verdad es que hubo mucha gente... Nosotros, ...el cálculo que hemos hecho es coincidente... ...con otras fuentes, es de unas... ...25.000, 26.000 personas... Y, y, y la verdad que es una, lo hemos organizado en muy poco tiempo eh, y además con la situación todavía de la pandemia no, no controlada del todo y el hecho de que hayan asistido tantas y tantas personas, bueno, yo creo que demuestra eh, que hay bueno mucha gente en este país, una parte importante de la sociedad civil y, y luego la mayoría política vasca junto con la unanimidad práctica sindical pues que están en la necesidad y, y ven la necesidad de, de cambiar las cosas no y, y sobre todo por bueno, pues que diez años diez sin años esta desgraciadamente no han traído eh, pues un cambio en esa política penitenciaria en eh, profundidad. Ha habido algunos movimientos de presos y presas, pero bueno, los temas fundamentales eh, de vulneradores de derechos eh, aún se mantienen, ¿no? Y por tanto, bueno, pues nosotros creemos que salió bien lo del sábado, fue una manifestación sin ningún tipo de problema y punto, ¿no? Eh, sí que es cierto, va que eh, ahora, por ejemplo, mirando los últimos movimientos, esos de presos que mencionaba, pues precisamente, eh, digamos que ya por debajo de Madrid no queda ninguno, ¿no?, en este caso. Sí, eso es cierto. Nosotros ya hemos reconocido que había movimientos en, los, en el último año, fundamentalmente, ¿no? Es decir, es que cárceles tan alejadas, como son las cárceles de Andalucía o de, de Levante o también de Galicia, bueno, pues en el caso de los presos vascos ya, ya no son cárceles que albergan este tipo de presos ¿no? y eso es un paso importante pero bueno hay que recordar que todavía pues queda un, un 56% en unos 104 presos que están fuera de la, de la comunidad autónoma del país vasco de la farroa ¿no? y la pregunta que nos hacemos es bueno, ¿y, ¿y por qué ocurre esto? es decir, si aquí hay sitios suficientes y si aquí se les puede albergar y además pueden ser sujetos de una nueva política penitenciaria que se habría anunciado por parte del de gobierno vasco tras la asunción de la competencia no tiene ningún sentido que se siga manteniendo, bueno, años después esta situación, ¿no? Bueno, siempre se ha visto esa política precisamente como una ley de excepción, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ha sido excepcional eh, toda la forma de comportarse en ese terreno. Igual lo extraño, lo extraordinario es que hayan pasado, como he mencionado antes, diez años desde que ETA anunciara ya eh, su, voy a decir prácticamente su desaparición, ¿no?, su cese de actividad armada eh, y que todavía, bueno, pues se tenga la consideración de que siguen siendo presos de ETA, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, es que hay mucha gente, yo creo, todavía, desgraciadamente, sobre todo más ubicados en la, en la derecha o la derecha extrema, y, bueno, que siguen vendiendo el producto ese de que ETA existe, ¿no? ETA ya desapareció hace ya, pues... Bueno, sus acciones armadas hace 10 años, ¿no? Y ya está como organización desapareció hace 3 años. Por lo tanto, no tiene ningún sentido mantener lo que en su momento se denominó como una política penitenciaria antiterrorista, en palabras del propio, por ejemplo, ministro de, de Interior, eh, no tiene ningún sentido mantenerlo hoy cuando, bueno, ese problema ya no existe, ¿no? Y lo que pasa es que... A, Hablamos en, fundamentalmente del tema del alejamiento, que es lo que más se percibe desde el punto de vista público, ¿verdad? Pero hay otros elementos que, que son vulneradores de derechos. Por ejemplo, todo este colectivo de presos, que son 200 aproximadamente, eh, están sujetos a ese régimen de excepcionalidad porque siguen estando en segundo grado penitenciario, más de la mitad podrían estar ya en tercer grado penitenciario y, por tanto, con posibilidades de disfrutar de la libertad condicional. Bueno, y esto no se no se les aplica, eh, y no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido en una etapa ya eh, tras ETA, ¿no? Y tras la violencia de ETA, o sea, no tiene ninguna lógica. Eh, hemos mencionado también que ahora mismo las prisiones recaen precisamente en el propio gobierno vasco, ¿no? La gestión de las prisiones. Eh, ¿Cree que puede cambiar algo en, todo este, en toda esta forma de manejarse? Aunque el gobierno vasco también es bueno, cierto que eh, se ha cuidado muy mucho de extender, ¿no? El, eh, digamos que no solamente con presos de ETA, sino con todos los presos, una política como, de, como debería ser, ¿no? Una política universal, general. Sí, sí bueno... Eh... Ha habido declaraciones públicas de, de, de representantes del gobierno vasco que a nosotros bueno, nos ha gustado esa música, ¿no? porque han dicho algo que es muy sensato, es decir, no va a haber ningún tipo de privilegio con los presos de ETA, pero tampoco excepciones. Y por tanto, bueno, eso es lo que nosotros estamos exigiendo. No estamos exigiendo que haya ningún privilegio para los presos de ETA, no, estamos exigiendo que se les aplique una normativa penitenciaria ordinaria. Bueno, y esos son eh, los mensajes que ha lanzado el gobierno vasco hasta ahora, han sido esos, junto con otro mensaje que nos parece importante, y es el ir sustituyendo las medidas en régimen cerrado, es decir, las medidas de, de prisión, por otras medidas en régimen abierto. Bueno, yo creo que es una visión de la política presidencial avanzada, progresista, no represiva. Bueno, nosotros compartimos esa, ese mensaje, ¿no? Y ahora solamente esperamos que se lleve a la práctica, ¿verdad? Sí, porque es que digamos que en la práctica, precisamente, utilizando esa palabra, eh, ¿se puede decir que casi casi ha habido gente que tenga una cadena perpetua casi casi impuesta? Sí, claro, porque, mira, hay unos 60 presos ...que han sido condenados a través de la CITE 2003 ...que es una ley que se aprueba ad hoc... ...dirigida exclusivamente a los presos de ETA... ...para castigarles con más años de lo que era antes... ...el límite de la privación de libertad que era 30 años... ...ahora con esa ley 7.2003... Eh, el, ...hay 15 de ellos, de estos 60 presos... ...que pues, se han condenado a 40 años de prisión efectiva, ¿no?... ...yo hoy mismo a la mañana leía unas declaraciones... ...del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... Eh, ...Iñaki Subijana, ...bueno, pues que, es que no tiene mucho sentido... ...porque dice, no, no se puede cambiar la ley... Eh, ...ad hoc para... Eh, eh, ...aliviar las condenas de los presos... ...claro, lo que no dice el señor Subijana ...que esa ley se cambió a DOC precisamente para castigarles más... ...por tanto, bueno, yo creo que hay que ser, bueno, más serio... ...cuando se hacen declaraciones estas características, ¿no? Bueno, pues esta es la circunstancia que ahora mismo tenemos... ...el problema está que esto es objeto de... ...es una especie de caballo de batalla... ...y sabemos que está en permanente, en permanente movimiento político... ...porque cada vez que hay cualquier movimiento, etcétera... ...inmediatamente hay quien levanta y pone el grito en el cielo. Pues sí, pero, mire... Cuando yo escucho, a la, sobre todo a la derecha, decir, no, y si nosotros llegamos al poder, volverá nuevamente a las cárceles de Andalucía, lo que están eh, defendiendo es fundamentalmente eh, lo contrario a lo que dice la normativa penitenciaria, porque la normativa penitenciaria lo que está diciendo es que todo preso presa tiene que estar cerca de su lugar de residencia. Por lo tanto, están defendiendo la el no cumplimiento de la normativa penitenciaria, y a mí eso me parece muy grave y además que luego se les aplauda con ¿no? ese tipo de declaraciones. ¿no? Bueno, yo espero, bueno, que lleguen al poder o no ya no es una cuestión que, en la cual yo me tenga que meter, no pero yo espero fundamentalmente que eso no se produzca ¿no? y que se siga avanzando en el camino de, de buscar una solución al problema de las cárceles de la misma forma que hay que buscar también una solución al problema de las víctimas en este país. Claro, que hablamos muy, de manera muy continuada de las víctimas, ¿no? Y cuando hablamos de las víctimas nos referimos, bueno, en exclusiva a las víctimas de ETA, que está muy bien, a las cuales les debemos respeto, cariño, respaldo, reconocimiento del daño causado, etcétera Pero hay muchas otras víctimas de las violencias en este país a las cuales se les tienen absolutamente olvidadas, ¿no? Y, y, y también en el caso de las víctimas de ETA, lo que se está produciendo desde hace ya mucho tiempo es una utilización muy partidista del dolor de estas personas, ¿no? Y las utilizan como un arma arrojadita contra el contrario. Y esto es algo habitual en todos los días, ¿no? Ya ha habido víctimas de ETA que han levantado su voz y, y se, se les ha dicho fundamentalmente al Partido Popular que dejen de, de utilizarlas, ¿no? En esta batalla política, ¿no? Sí, en este caso, cuando menciono a las víctimas de ETA, pues precisamente en la manifestación del pasado sábado, un grupo pequeño de integrantes, de, al parecer, de, de COVID, eran los que lanzaban algunos pasquines, ¿no? Llamando asesinos a los presos bueno, de ETA y demás, sí. Bueno, bueno libre, yo decía que libertad de expresión, que hagan lo que les parezca, si creen que esa es la forma de, de proceder, bueno, pues que lo hagan. El problema está que nosotros nunca se nos ocurriría ir a, una, a un acto de COVID, a poner una, una pancarta nuestra, ni mucho menos porque incluso si, si ponemos otro una, pancarta, una pancarta nuestra en un acto de, de covid pues posiblemente estaríamos al día siguiente en la Audiencia Nacional no Bueno, es la diferencia fundamentalmente a la hora de, de entender lo que es la libertad de expresión no, Pero bueno, lo que sí es cierto es que hay algunos colectivos de víctimas que lo que estaban reclamando lo que pasa es que eso ya se sale prácticamente de, de lo que se está marcando ¿no? como la aplicación de la ley ordinaria es decir, que están reclamando pues que solamente haya eh, algo ...una posibilidad de tener beneficios... ...pero siempre y cuando se esclarezcan... ...los 300 asesinatos que quedan pendientes... ...etcétera, ¿no? Es lo que vienen marcando esas víctimas, esas víctimas, esos ¿no? colectivos. Sí, pero, pero pero, el hecho de esclarecer... ...lo, lo que pueda haber pendiente... ...no es una cuestión que, que afecte ...bueno, fundamentalmente no afecta a Sarem... Pues, ...en absoluto, ni, ni tampoco en este caso... ...a ya no existe como organización... ...al margen que posiblemente estamos hablando... ...de una serie de, de hechos... ...que se produjeron hace muchísimos años la mayor parte de ellos posiblemente estén estén prescritos, incluso son eh, posibles actuaciones que entraron dentro de aquella negociación que hubo en el año 80, 81, 82, entre bueno, la, ya, la, la ya desaparecida ETA político-militar y el gobierno de, de UCD, en, en la cual yo creo que hay muchos casos que, que están ahí, ¿no? Pero, bueno... Eh, están en su perfecto derecho de reclamar ese tipo de cosas, pero eso no, no se nos puede reclamar ni, ni a la residenciale, ni a una organización que ya no existe, ¿no? Ni, ni tampoco a los presos que ya están cumpliendo prisión. Eh, Joseba, ¿cómo ve la situación de la convivencia? ¿Nos van a faltar años todavía para intentar... Eh, llegar a, a que esto, no voy a decir se normalice porque es muy difícil después de lo pasado que sea, que podemos hablar de normalidad, ¿no? Pero bueno, a que llegue el resarcimiento de todo el mundo, de todas las partes y que llegue la convivencia. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? y aparte que se anda a muchos pasos. ¿no? En estos momentos yo creo que podemos hablar, si no de una convivencia plena, bueno, de de una importante situación lo que podía ocurrir en este país hace, pues, hace 10 años, 11 años, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que se está avanzando a esa reconstrucción de, de tantos puentes rotos en, en este país fruto de la confrontación violenta que ha existido. Eh, yo creo que es una panorama muy diferente y que cada día nos vamos eh, acercando más a una situación de convivencia, y yo diría, plena. ¿no? Pero para eso hay que solucionar fundamentalmente el problema de las cárceles y también, como decía antes, el, el tratamiento que hay que dar a las víctimas de las violencias que se han generado. Una vez solucionados esos dos elementos, yo creo que estamos en una situación eh, muy diferente y en la cual la sociedad vasca, eh, bueno, yo creo que lo va a agradecer fundamentalmente. ¿no? Lo que pasa es que estamos en una situación también asfixiante, ¿no? Porque sí que es cierto que ha cambiado todo, ha cambiado todo el panorama, pero depende. En algunos momentos no cambia en absoluto, ¿no? Eh, yo no sé, eh, ¿sería, por ejemplo, exigible que la izquierda abertale e, e, e, utilizara la palabra condena, por ejemplo, cuando está hablando de, de repoblación, etcétera, y todo lo demás? Yo, mire, la cosa que yo creo que cuando se habla de, de la autocrítica, la autocrítica tiene que ser generalizada, yo creo que todos tienen que hacer eh, autocrítica eh, por supuesto, la izquierda Berchale y yo creo que la izquierda Berchale pues la ha ido haciendo ¿no? y ha, ha dado pasos muy importantes pero lo que pasa es que cada vez que da un paso determinado se le exige otro más y, y hasta cuándo va, va esto ¿no? y precisamente quienes están exigiendo este tipo de pasos de autocrítica son precisamente los que no lo están haciendo en su seno ¿no? Porque aquí la autocrítica tiene que ser generalizada y cuando hablamos de un relato de la memoria tiene que ser un relato global, no pues en un relato parcial porque la vulneración de derechos no se produce solamente con la actuación de ETA, que por supuesto se ha producido con un número muy importante de víctimas la vulneración de derechos y se ha producido con bueno, la, la, la actuación de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el terrorismo de Estado, con los más de 5.000 casos de tortura eh, recogidos por diferentes instancias eh, muy serias eh, en este campo y por tanto, bueno, yo creo que ir eh, a hacernos... Eh, poco sujetos y, y rehenes de los conceptos, de las palabras, ¿no? Porque si no se dice condena, no vale. Oiga, si se dice que se rechaza, no, no vale tampoco. Bueno, yo, yo creo que es un juego que está más dentro del debate político que el, del debate ético, ¿no? A nosotros nos interesa fundamentalmente el debate ético. ¿no? Sí, es eh, una hipérbole. Además, eh, hay muchas veces que es una hipérbole simplemente la que se va montando, ¿no? Se va gigantando todo de una manera eh, desaforada y sí que es cierto que al final distorsiona la realidad, ¿no? Esto es absolutamente... No, sin, sin duda. A mí me parece que quien niegue que la... En este caso, en el ha ha pasos muy importantes Y, por supuesto, también los presos y presas, bueno, está negando la realidad, ¿no? Y, y, o, o no quiere... Eh, Entender la realidad de, de esas decisiones, que son muy importantes, ¿no? Pero repito, hágase la autocrítica, pero hagamos esa autocrítica eh, entre todos, para que todos nos sintamos eh, recogidos en un relato de esa memoria de todo lo que ha ocurrido en este país. De lo contrario, siempre será un relato parcial. Sí, eh, ayer, por ejemplo, creo que Arnaldo Tegui volvía a insistir también que él no estaba pidiendo amnistía, estaba pidiendo la aplicación de la ley ordinaria, que era precisamente lo que Sara reivindicaba el otro día en la manifestación, ¿no? Sí, pero eso sí, es una decisión lógica. Precisamente defender lo contrario es no defender la propia legislación, ¿no? De ahí ese comentario que he hecho con respecto a las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sí, o sea, no caben eh, modificaciones ad hoc. Bueno, pero la modificación ad hoc de las leyes ya se hizo para condenar a más años a ese tipo de presos y presas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cauto en algunas declaraciones que se hacen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo va quedando la situación en estos momentos eh, Han pasado 10 años desde que ETA dejó las armas, todavía tenemos por supuesto mucho pendiente por delante eh, eh, Mencionaba antes por cierto que le, que le sonaba bien la, la música de lo planteado del gobierno vasco en esta gestión de las cárceles en estos momentos no diciendo que se aplicará la ley de forma universal es decir, a todo la misma como, como debería ser y como no es de otra manera pero también es verdad que ya hay partidos que están diciendo que cuando llegue no es que vayan a derogar eh, o vayan a aplicar otra política penitenciaria no, no, es que iban a reclamar incluso de nuevo, recuperar la gestión de las cárceles, ¿no? Eso también son palabras sí, mayores, ¿no? pero, ya pero Eso es una, una barbaridad y eso también es un cumplimiento de una ley orgánica como es el Estatuto, es decir y por eso decía antes también que claro que lo que a mí ya más me extraña y me un poco es que se aplauda cuando se diga que tenemos que incumplir una ley orgánica como es el estatuto y el estatuto es claramente de quién es la competencia en la gestión de la política penitenciaria y ahora decir no y ahora se las vamos a quitar cuando lleguemos al poder bueno eso entonces no se puede hacer o no se puede hacer de una manera legal o sea, si llegan al poder y quieren hacerlo, a ver cómo lo hacen. ¿no? Pero es muy difícil. ¿no? Yo creo que son más cantos a, a la galería o brindis al sol que otra cosa. ¿no? Sí, o sea que estamos hablando casi casi de, entre comillas, campaña electoral, no por decirlo de alguna manera. Sí, sí. sí, sí. Bueno, y sobre todo pues seguir utilizando la, la violencia que se ha generado en este país bueno pues como un arma de debilitamiento contra el contrario. ¿no? Y, bueno, ya está bien. Bueno, eh, no me cansaré nunca de repetir hoy, eh, aquí ya ETA ya no existe y que los presos que están en las cárceles no son presos de ETA, porque esa es una organización ya inexistente. Son presos que, en ese caso, son de la propia sociedad eh, civil, y que, por lo tanto, hay que buscar ese tipo de soluciones. Sí, bueno, que tendrán que cumplir las, las condenas que les correspondan, pero ajustándose a la ley, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, por supuesto. Nosotros no estamos diciendo que los presos y presas tengan que salir hoy a la calle. Lo que estamos diciendo es que, aplicándose la legislación ordinaria que se aplica a los 50.000 presos y presas, que hay en todo el Estado, estos presos hoy estarían eh, prácticamente más del 50% estarían en sus casas. Y eso es lo que estamos planteando. No estamos planteando ninguna otra cosa. Bueno, y luego otras consideraciones como por ejemplo con presos enfermos y demás, ¿no? Que esa es otra, otro añadido. Bueno, también también hay 17, 18 presos con enfermedades muy graves que la ley posibilita que estas personas puedan cumplir su condena con una eh, pulsera telemática en sus casas y puedan ser tratados con médicos de confianza y puedan estar rodeados de los suyos porque en algún caso son enfermedades ya muy graves pero bueno, aquí también se practica esa excepcionalidad en lo eh, no aplicar a esta gente, pues la ley normal que se aplica al conjunto de los de esos 50.000, pesos a los que me refiero que hay en el Estado. ¿no? Pues yo Vaz Vazcárraga, portavoz de Sare, gracias por estar esta mañana con nosotros, que tenga una buena jornada, que Casco. Muy bien, yo pues voy, Escarri Vale, aburro, aburro.